transparencia. Cumplir nuestras funciones con transparencia y libre de corrupción en el manejo de los recursos del Estado. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.